El Centro de Transferencia Empresarial en Olivillo nace como una iniciativa promovida por la Junta de Andalucía, por su Consejería de Universidades, a través de los fondos CITI, de, de fondos europeos, y es importante, muy importante, para la Universidad de Cádiz porque cumple con uno de los principales objetivos de la universidad. Todos conocemos la universidad porque forma a nuestros jóvenes. La sociedad también conoce a la universidad porque genera conocimiento, porque nuestros investigadores se desplazan a congresos especializados, y generan esa, esa investigación y esos resultados científicos. Pero también es importante un tercer objetivo, un pilar de la universidad, que es la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Y ese objetivo, ese tercer gran objetivo, es que lo cumple este escenario, se cumple en este escenario, que es la transferencia de ese conocimiento a la sociedad en un, en un edificio en el que se aúna. El emprendimiento se aúna en los, los, los nuevos espacios para incubadoras de, de generación de conocimiento de nuestros investigadores. y También, importa, muy importante, un espacio dedicado a la sinergia entre las grandes empresas del sector con la propia universidad. Es un lugar en el que se encuentran los emprendedores, se encuentran las grandes iniciativas de las empresas y crean sus sinergias a través de incubadoras, a través de proyectos colaborativos, y todo se consigue además en un escenario que es un referente, es una joya arquitectónica del atraccionalismo y también, como lo es todo Cádiz, es un lugar en el que se ha encontrado ruinas, un yacimiento arqueológico, es decir, un edificio con historia que ahora mismo está haciendo historia para el futuro de los ciudadanos.